¡Gracias! mi vida en mi alma en mi ser ven llena me con tu presencia llena me llena con tu poder llena me Llename, a con tu poder, gira a lléname... Lléname, llena con tu poder, llena mi, con tu amor. Ven, llena mi, llena con tu presencia, llena mi.